por otro lado, hay un abultamiento de información acerca de mucha gente que fallece, lo, lo, lo, lo, lo meten en el tema del coronavirus. Y aquí ha fallecido gente que no ha tenido nada que ver. Sí. Ahí está el caso del papá de Francis, no tuvo nada que ver con esto. Ahí está el caso de doña María, la, la madre de, de la difunta madre de Luis Mudo. tampoco ha tenido nada que ver con esto. Pero mucha gente probablemente lo incluyen en su lista, ¿no? Particular. Yo no sé qué pasó con el, el trabajo que venía haciendo Fulvio Oreña, que Fulvio tenía un trabajo de, o sea, iba al, al, al, a los cementerios, ¿no? A los dos, y recopilaba información acerca de las defunciones, porque aunque no hubiese una prueba formal, pero el hecho de que mucha gente estuviera muriendo de problemas eh, respiratorios. Era un indicativo, por lo menos una presunción válida en este caso. Y, y ustedes saben a qué me refiero eh, con el tema de presunción, una presunción sí. válida. <coughs> eh, por lo menos había una presunción de que por, pudo esa persona haber muerto por el virus. Pero si no se hace de esa forma, no tenemos una idea clara, exacta. Ahí es que está el gran problema de esto. Bueno, Adelante. Ya, Amado y Yardyán, y público es ahora mucho más confuso las la informaciones, que aunque es halagüeña de que no se registren más personas muertas, porque no me inscribo en la de tener más extendida la, la pandemia, ni busca otra cosa que no sea la verdad. Ahora me confundo más, porque pareciera que estamos en el pico y aún para las autoridades, estaba proyectado el pico, y que este viernes sería de, muy crucial para San Francisco de Macorís, porque estaríamos en el punto máximo de contagio. ¿Cómo se explica? Que ha reducido el contagio o las muertes, y que ellos sigan dando unos datos como los que han dado tan restringidos y no quieren pasar de los 70, cuando sabemos que van más de, 100, de 80 personas aquí fallecidas. Y que esos datos nos resulten o nos sigan resultando confusos en razón de las mismas posiciones que ha tenido el gobierno y, la, y el propio Ministerio de Salud en la persona de su director. Ahora pues debiéramos de ya estar conociendo que estamos en el pico o aplanando la línea que se está esperando. Hasta eso no ha llegado a nosotros de, de forma natural, no porque el ministerio o las autoridades hayan logrado controlar y aislar. Yo te voy a decir una cosa, yo pasé cuando venía de, del campo ayer, yo dije, pero ven acá, fue ahora el hospital está solito, y si no tiene ningún caso de COVID ahí dentro, pues están en, en, en cuarentena ellos, de trabajo. Y la gente no está visitando los centros de salud ni para chequearse como lo hacías cotidianamente. Es otro punto que después de la pandemia vamos a analizar cómo mantenían abarrotado ese hospital por cualquier caballero. Ahora, parece ser o se están sanando en la casa o están aguantando hasta dónde hasta pueden no ir a la, al, al, al, al hospital. Porque la verdad es que el hospital está sólido, está vacío. Ahora no hay supuestamente enfermos de COVID ahí adentro. No sé si ya, ya tiene otra, otra información. No. Pero a nosotros nos resulta un tanto querernos aliviar por un lado y, un lado, y por otro lado, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y te voy a decir algo, tiene mucho sentido lo que dijo aquel médico eh, norteamericano, que ha hecho unas críticas importantes. A la vez que nos aislamos, estamos exentos en un largo tiempo de las bacterias y microorganismos mm. que requiere el cuerpo para crear los propios anticuerpos. Mm. Es posible que salgamos como porcelana y seamos más vulnerables a otros virus al final. Todo eso es duda, todo eso es especulación, pero todo eso puede ser, tiene sentido. Yo creo que las autoridades deben, a la vez que presentan esa proyección de reducción, ...que lo presente incluso como logro de la misma institución de que han controlado el, el virus... ...y que nos coloquen en qué lugar, en qué situación estamos realmente... ...porque de lo contrario podría causar eso que tú dijiste al final... ...un gran brote o un segundo brote de contagio. Sí, así es. Bueno, Yerjan. Bien, yo venía diciendo hace un tiempo... No ...he venido diciendo que lo que hace falta es información que en, en, con luces y sombra el trabajo se ha venido haciendo, pero hace falta información, que la población sepa de primera mano que, eh, cómo está cada cosa, Qué está funcionando, por ejemplo, cómo está funcionando el Hospital San Vicente de Paúl, cómo están funcionando los centros clínicos, incluso también privados, eh, cómo está funcionando todo, es lo que falta eh, eh, que la gente lo sepa. Y a propósito de lo que dice el compañero Francis, que dice mostrarlo como un logro, y que nos digan en qué situación estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francis Hay Yo creo que las autoridades del Hospital San Vicente Paul pudieran decirle a la provincia y al municipio y a la región más bien, porque es un hospital regional, pudieran decirle a eh, cuántas camas tienen disponibles, cuántos internos no. hay al día de hoy. Eso debería ser una información constante, que no solamente la, la del ministro en sentido general, sino que también la puedan dar los, los hospitales y, o básicamente las autoridades provinciales que puedan decir cuántos tienen eh, eh, ingresados eh, dentro de los hospitales. Porque hay gente que quiere saber, y eh, hay gente ya preguntando en el WhatsApp, cuántos contagiados, por ejemplo, hay en, en las Guaranas. Pero ¿quién lo sabe eso? La gente quisiera saber cuántos contagiados hay específicamente en el municipio de Pimentel. La gente quiere saber cuántos hay en Villa Arriba. Y así, y así sucesivamente cuántos ingresados hay en, en los hospitales de esos diferentes eh, municipios. Pero esa información no se le da y por eso es que hay un vacío. Por eso es que la gente a veces tiende, tiende a no creer. porque qué? pasa? Claro. Termina haciendo investigaciones de, de, de orden, si se quiere, no oficial. Ahora bien, yo entiendo que nosotros eh, debemos ser cuidadosos a propósito de la información que daba el compañero Fulvio que a mí me gustaría saber si es él que le está haciendo o es otra persona eh, que está haciendo la investigación, porque siempre es bueno seguir las estadísticas. Eh, había que ver cuántas personas morían en, en, en, en, en el municipio o en la región anteriormente al COVID por situaciones de neumonía. Había que ver cuántas personas, porque recuérdense esto, no todo el que, el, que, el que se enferma de COVID muere específicamente de la neumonía. Muere a veces de paro cardíaco. Y hay muchísimos casos, muchísimos casos, incluso de personas jóvenes que cuando le, le ponían estos medicamentos, que son aparentemente bastante, yo no sé de, de eso, pero aparentemente son fuertes y ojalá que un médico pudiera indicarnos ¿qué sucedía? Que le producían paro cardíaco. Eh, y entonces... Terminaba muriendo de, de, de, por esa razón. Y entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de, de, de emitir informaciones que no son oficiales, porque anteriormente al COVID, si usted se sentaba frente al cementerio, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, el principal, o si usted se ponía en los dos, mandaba a una gente a grabar, usted iba a encontrar por lo menos cinco o seis muertos diarios aquí en San Francisco de Macorís. Por las razones, nadie la preguntaba antes, nadie, nadie preguntaba de qué murió. Es muy difícil. Entonces, yo creo que lo que ha faltado aquí es información. Ahora bien, de que hemos aquí mejorado, hemos mejorado. Porque antes era un corredero para aquí y para allá, y era, una, y era una presión, y era que si se murieron cinco en el hospital, eso ha mejorado. Y si alguien, por ejemplo, que se haya muerto un familiar por COVID en estos últimos siete días, bueno, pues pudiera salir a hacer la denuncia y contradecir al ministro. Y ojalá fuera así. Ojalá que no, más bien, eh, de que sí, ah, claro, Porque, ah, claro. sí, ojalá que no sea así para, para, para, para que no hayan más fallecido por COVID, no, pero que no, que tú que muera, exactamente, eh, qué bueno que tú lo aclaras, ¿verdad? para que no sí, piensen sí. que yo quiero que, que gente se esté muriendo de COVID, no, no, no, claro. sino que sería bueno que la, si hay algún, alguna persona, alguna familia que se le haya claro. muerto un familiar por COVID, lamentablemente, en estos últimos siete días, entonces que salga a hacer la denuncia Ay, y que desmienta presidente. al ministro. Porque no le, no, no le podemos seguir, porque no le vamos a tolerar ni a este gobierno, ni a estos políticos que están dirigiendo, ni a ninguno que venga, que nos sigan hablando mentiras o que hablen mentiras con relación a temas tan fundamentales como este de, del COVID y, y los fallecimientos por esta razón. Mira, yo voy a aprovechar para... Dame, dame un minutito, Francis. Dame un minutito. Vamos a saludar a Carolina que está ahí. Ah, ya está ahí. Buenos sí, días, buenos días, Carolina. Buenos ¿cómo días, estás? Francis. Ya, ya, buenos doctor. días. Carlos. Hola, hola, Carolina. ¿Cómo estás? Que está con nosotros hoy lunes 4 de mayo. ¿Cuántas cosas? Cada día quiero asumir más la, la frase de Francis. <risa> bueno, que adelante, de gente, Francis. para entender. Es que no, sí. no, nuestra sí. capacidad humana no nos permite a veces socializar hasta dónde se atreve la raza humana a hacer cosas y nosotros vivimos presenciando cosas en este país es, de, es así que vivimos así bueno es. hay que entenderlo tú, tú, tú estás sobre el tema carolina verdad sí, sí, estamos sí. hablando okay adelante cuál es tu comentario con relación a esto eh. Bueno, en relación a los datos ofrecidos por el Ministro de Salud Pública es de saber de todos nosotros y del que todo nos está, el, todo nos está mirando en este momento que tanto en República Dominicana como en diferentes países del mundo las estadísticas y los propios gobiernos lo han, ha, ha, han dicho que es cierto que las estadísticas ofrecidas no es la real. En el sentido de que la cantidad de pruebas que se realizan no permite tener una... Eh, una realidad, valga la redundancia, de cuál es la situación con el número de contagios, el número de muertes, o sea, hay un porcentaje mayor de lo que se ofrece a la realidad de los casos, del día a día, y nosotros que estamos acá en San Francisco para eh, citar que la realidad que vivimos sabemos que en el, con el tema de las muertes y con el tema de los contagios, está por encima de los datos que ellos ofrecen. Y el mismo el, el ministro lo ha dicho. El ministro lo ha dicho. O sea, nosotros debemos de dar los datos verificados a los que le hemos hecho pruebas. Sabemos que hay gente que se ha muerto por coronavirus, pero yo no lo puedo decir, dice el ministro, porque no se le realizaron pruebas en determinados momentos cuando estaba la escasez mucho mayor que, que la que tenemos hoy día. Entonces, es un los los llama, Eso son lo que él llama falsos positivos. Exacto. O sea, los datos reales no lo vamos a tener. No lo vamos a tener no. y va a pasar el coronavirus y no vamos a saber realmente cuánta gente murió eh, y cuántos fuimos o fueron la cantidad de infectados. Hay mucha gente, yo conozco gente que se ha infectado y que se ha quedado en su casa y no ha tenido la, las mm. condiciones de salud eh, críticas para dirigirse a un, a un centro médico. Sencillamente han pasado ese proceso en sus hogares y así se propaga el mismo. Entonces, ante todo esto, debemos de tener eso bien claro. Él ofrece lo que ha comprobado, no se le puede pedir que ofrezca más porque si no lo ha realizado, no va a decir ok, a mí me dijeron que se murieron cinco en San Francisco. Posiblemente, como le ponen al acta de defunción, eh, P.B., me parece que es posible, eh, P.C., como posiblemente muerte de COVID o algo así, esa abreviación. Entonces, lo primero que tenemos que estar claro de eso, República Dominicana no es la excepción con estos datos estadísticos no 100% reales. Eh, tenemos la situación de escasez, que ciertamente aún el nivel o la cantidad de pruebas que se está realizando no es la debida, deberían de ser más. Eh, hay situaciones que no han permitido que se realicen de forma masiva la cantidad de pruebas debemos de recordar que aquí se ofrecieron en San Francisco una cantidad de pruebas importantes que no se realizaron en el último viaje que, que vino el ministro aquí a San Francisco eh, que se iban a ofrecer eh, las 2.000 pruebas luego resultaron que fueron 300 y tantos que se realizaron, o sea, un sinnúmero de incongruencias y situaciones que se han dado propio de la rapidez eh, Vamos a decir, no sé si, usa, si usar la sí. Quizás corregirte ahí, que cuando tú dices de que se ofrecieron, pero aquí recuérdate que eh, pasaron más o menos tres días, nosotros informándole a la gente que fueran a hacerse la prueba, porque estaban en diferentes puntos de San Francisco de Macorís. Ya de ahí a que la gente no fuera es otra cosa. Pero aquí realmente estaban estaban unidades móviles haciendo pruebas eh, masivas. A mí me preguntaron si me la quise hacer. Yo dije que no, porque no tenía ningún tipo de síntoma. Y preferí que otra gente que quizás tuviera síntomas se la hiciera. Pero bueno, eh, sí, bueno, recalca que no no aquí estuvieron di. ellos. No tenía síntomas y un Exacto, Y un sustico no, Es verdad, es verdad. A uno como que le da como un sustico oh, de, de, de enterarte de eso y como que tú como que le, medio les rehuye. Y ahí también hay que indicar por dónde va la cosa. Porque realmente estuvieron aquí en diferentes puntos y llamando a la gente. Ya, ya. ya, ya, ya. Ah, y, claro, no, tenido, no hemos tenido realmente una disposición para hacer las pruebas directas France, a los ciudadanos. France, estaban va, en un sector no que podido. para ese sector estaban posiblemente, hicieron, pero te voy a decir una cosa, el ritmo de, de, de, de pruebas no Ajá. ha superado las 300 diarias. Te voy a hacer una pregunta, eh, porque sí. yo le vengo dando seguimiento a todo esto. ¿Tú sabes cuántas pruebas han hecho en Estados Unidos entero? Siete millones de pruebas. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Estados Unidos? En sentido general, Recientes. 500 millones. Bueno, que... 500 millones de habitantes. De 500 millones de habitantes, que tú le hayas hecho la prueba a 7 millones, estamos hablando de, no, un, es, de, de una es, cantidad es, muy pequeña para, para, para el país más poderoso del mundo. Entonces, Pero el, eso es no paulatinamente. Si tú te vas a China. El país ha sido que no empezó a hacer pruebas masivas y que la condicionó a una edad primero. Y después de sí, esa por edad, la, necesidad, la condicionó Francis. a que tuvieran unos síntomas y después la condicionó en, otra, en otro boletín a que fuera dado por en la indicación por un médico. Es claro que sí, pero que después eso es una ya... que ellos han dado apertura para que lo haga cualquier médico con un título o, o un S4. Pero ahí estuvo el primer fallo y por eso... No, pero resultado. debo explicarte, mira, pero mira Francis. Ya, ya, ya. Obra y gracia de Dios. Y por los médicos de aquí, hemos ido resolviendo, no porque el Estado haya dispuesto a su tiempo la obligatoriedad de hacer la prueba, por lo mismo que tú mismo decías. Mucha gente tuvo y se quedó en la casa. Mucha gente ni cuenta se dio y la tenía. Porque si no hubiesen aperturado sin ningún tipo de restricción que cuando sentíamos cualquier síntoma no la hiciéramos, otras cosas y otros datos arrojaría. Francis, por era es que no lo había? Que, lo so, que pero mira, sucedía eso. De la información. Oye, oye, Bien, esto. Oye, tema, Francis, oye, oye, oye, esto, Carolina, dame un segundito, dame un segundito. Mira. Mi, mira, Francis, si tú te colocas un momentito en los zapatos de las autoridades, notarás lo siguiente. ¿Cuándo planteó Danilo eso al principio? ¿Qué teníamos al principio? No teníamos nada. nada. No, te, no teníamos nada. Si se abre la, la prueba masiva y se, y se llenan los hospitales y clínicas eh, de, de gente enferma, porque, porque todo el que se hiciera una prueba y salía positivo iba a exigirle una respuesta al Estado. ¿Tú sabes lo que iba a pasar? Que iba todo a colapsar. Ese comentario que tú hiciste al principio de que el, el hospital San Vicente de Pablo está vacío, hubiese sido el Hospital San Vicente de Paúl, no le cabe uno más. Pero además... ¿En fin de lo que te quiero decir. O sea, lo hicieron paulatinamente con la finalidad de manejar la situación del sistema de salud dominicano. Eso es lo que yo veo. Oye, es esto, amado. Oye, esto, amado. ¿Tú te acuerdas que el PRM me anunció eh, la adquisición de 40 mil 40, kits de prueba? Ajá. ¿Tú sabes qué pasó? No. Nunca pudieron llegar a la 40 mil. No. ¿Sabes por qué? Porque no la consiguieron en ninguna parte. No la pudieron conseguir en ninguna parte y ellos son testigos de eso. Hay que eh, a Fulvio que se comunique con Luis Abinader y que le diga cuántas pudieron conseguir. En principio consiguieron 2000 y luego creo que consiguieron dos mil más porque era imposible. Ningún país del mundo tenía la capacidad para hacerle pruebas de manera masiva. Incluso en España yo presenté un video en este programa. Hoy ya se le olvidó. Yo presento un video en este programa de un médico de, de allá de España diciendo que las pruebas solamente se le iban a hacer a las personas, por ejemplo, mayores y a los que estaban en estado de gravedad, que a los jovencitos que se aguantaran, porque primero había que darle prioridad a esa gente. Ya la mayoría de países tienen pruebas masivas y entonces Exacto. se ha ido mejorando la cosa. Carolina, hemos abusado de tu tiempo, adelante. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> entonces, o sea, resaltando esa parte, cuando decía de las 2.000 pruebas. Más allá de que la gente haya ido o no, hay un asunto que no se manejó bien, que fue el de la comunicación. Aquí se le preguntaba a la gente y nadie dice, ah, seguro en la Provincial de Salud, ah, en el hospital, o sea, no se emitió. Y el propio ministro, cuando lo anunció, no dijo lugares específicos donde se iban a realizar esas 2.000 pruebas. Independientemente de si la gente fue o no se motivó. Eh, el asunto es que no se realizaron esas 2000 pruebas. Si se hubieran realizado el nivel de contagio, posiblemente el eh, de San Francisco fuera mucho mayor al, que, al real. Estamos hablando de estadísticas, no necesariamente de lo que se dio en ese momento, al menos cuando hacía el comentario. Entonces, por eso digo que los datos no son reales. Unas u otras razones. Eh, no haya pruebas, que la gente no haya ido, que el ministro no haya ofrecido las informaciones de los puntos específicos. Ah, ¿quién viste el baño? ¿Que en las UNAM se pasa? O sea, un número de cosas que nadie tiene claro dónde se realizaron esas pruebas. Eso fue lo que se anunció, lo de ese momento. Los de las cárceles en San Francisco de Macorís, se anunciaron una cantidad de pruebas que tampoco se realizaron. Porque sí, sí, sí, se realizaron. No sí, conozco, sí. Pero no la cantidad. Sí, te ocurrió, puedo mandar toda la fotografía de cómo se realizaron. Ahí. Conozco gente que está ahí y dijo, no, aquí se le hicieron a unos cuantos, no nos lo hicieron a todos. Y sabemos que hay contagio, que había una situación de preocupación con el contagio en las cárceles, tanto del país, pero en la nuestra. Sabemos que en las cárceles del Valle había gente o hay gente que está contagiada. Eso Entonces, pero pero, pero, pero mira, pero mira, pero mira, hay una cosa, algo se hizo porque la perspectiva que nosotros teníamos, sobre todo yo que conozco... Muy bien, esa, esos dos recintos. La perspectiva que yo tenía era una debacle, producto del hacinamiento con que se vive, sobre todo en la que le llaman Kosovo, que es la Fortaleza Duarte. El hacinamiento que hay ahí. En el otro no hay tanto, pero todavía, pero lo hay, porque hay una serie de fallas y una serie de cosas que se han ido perdiendo del nuevo modelo de gestión penitenciario. Con eh, Domínguez Brito se perdieron unas cuantas y ahora con... con con Jan Alain, que le gusta figurar y quiere ahora que la gente vea que el sistema carcelario es el que lo ha arreglado, no Radamé ni Domínguez Brito, que fueron los que comenzaron con eso. Eh, ahí se, se ha perdido mucho del sistema anterior que le elogiábamos y que podíamos vender internacionalmente como uno de los mejores. Ya no podemos venderlo como uno de los mejores. Y lamento que eso sea así, porque quien está al frente de eso es un gran amigo mío, Ismael Paniagua, que se ha dejado quitar la batuta de la cosa para darle a la oportunidad al procurador de que haga campaña con esa vaina. Oye esto, si, si la perspectiva que nosotros tuviésemos hubiese cumplido por lo menos en un 60 un 70%, pues aquí lo hablamos. En este bando, Exactamente. Entonces algo Pero, se hizo. Hay, hay mira, que ver las cosas eh, eh, amalgámicamente. Estamos hablando de estadística, o sea, en ese sentido que he hecho el comentario en todo el sentido, no si se hizo mucho, si se hizo poco, o sea, es de los datos que no nos vamos a tener reales por las situaciones de que se apaga han la, presentado la eh. A, apaga bueno, la lámpara apaga. Si pronto, no, no está bien uno que queríamos que llegara y ahora que llegó que apague la lámpara <ríe> Sí, porque ¿Te es te que le calles, está Eso me parece que son apagones Le no, no, está haciendo un es contraluz es un luz un con un la cámara. más a su izquierda, a su derecha y la tapa a ella para Ay, que, Dios, que dé la luz Dios, ahí, Dios. ahí ahí. Mire, muchachos, o sea, Eso sí que no te <ríe> puedes mover. No, sí, sí, sí. Es muy observador, me di cuenta con lo del Chaya, con lo de Francis Nadie se fijó que le estaba a solazo en el, el oh, bueno. centro. Claro, claro, ese solazo estaba duro, yo estaba ya arriba. Cierro ya diciendo, porque como que no hemos ido por muchos puntos, pero ¿sabes? lo que quiero decir es que no vamos a tener los datos reales, ya sea porque la gente Eso no haya ido a hacerse la prueba, Eso es verdad. Ya, ya sea porque haya sido que en las, por, en las cárceles de aquí de San Francisco no se hicieron la cantidad de pruebas, por las, por las situaciones o condiciones que sean más allá de, de todo lo que pudiera suceder, no tendremos datos reales, pasará el COVID y no sabremos la cantidad exacta. Por ejemplo, la lamentable muerte del joven ayer, en, en la tarde noche de ayer estuvo ingresado en cuidados intensivos en, el, en, el, en un centro de salud acá, que murió y que iba a ser trasladado al hospital, de hecho estaban solicitando ayuda para el pago de, de la clínica, el, me imagino que ese dato, que son confirmados que es de COVID, que el muchacho estaba positivo, van a salir pero los demás se quedarán en el aire y eso murió. es así sí me bueno. informaron que es bueno, son las siete. Son las siete. que okay, dime, Fran. Yo, yo debo de decir que me, anoche murió iluminada Lora, la hermana de Rosa Elba. Ay, no me digas. ¿eh? No me diga, carajo. De los Lora. Sí, sí. Que estuvo Graciano eh, Lora, Rosa Elba. Producto de un ACV, de un infarto al cerebro. Ah, Tuvo mucho tiempo en cama. Y Ajá. la verdad que nuestra amiga Luma, que en paz descanse, sí. y nuestra condolencia a Yulia, a todo, a Kiko, a todos, claro que sí. eh, en estas circunstancias no ha correspondido despedir a nuestros seres queridos sin, un sin, un, sin el contacto y el apoyo eh, efusivo de las personas, mm. producto de las circunstancias. Sí. Pero vayan bueno. a condolencia a la familia Lora Mayor.